el Joseph. hoy estamos otra vez en bubble witch free saga y vamos a continuar donde lo dejamos en la isla rocosa en el nivel número 155 y sin nada más que decir empecemos como siempre esperemos que no se trague, porque por ejemplo tenemos solo 9 burbujitas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 woo <laughs> Woohoo! Yeah. no le hemos logrado la primera a ver qué tal la segunda <risa> muchísimo peor, así que vamos a ver ahora a la tercera. <ríe> I'm <laughs> sorry. Thank <laughs> <laughs> woo <laughs> Fallada. ¿Qué le falta de simplemente? ¿Por qué no tenemos lo suficiente de burbujas? Tal vez si nos dieran 5 más. tuve que hacerlo porque me había equivocado y eso hizo que fallara todo así que eh, perdón pues, eh, pues esto es increíble eh, no tengo vidas y eh, no me acordaba de esto de que ya me bueno, eh... Eh, esto es una sorpresa y parece que va a quedar más corto de lo que creía este episodio. Así que eh, lo siento y supongo que chao y nos vemos hasta la próxima. Espero que sea pronto.